y de paso no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok e Instagram, donde nos puedes encontrar como José Matsu o Kale Tips, para que veas muchos consejos de seguridad informática y otros tips que te harán la vida más sabrosita. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ah, pero tú me dirás, ¿qué versión de WhatsApp Plus me vas a traer?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 Por ejemplo, vamos a entrar a los temas Aesthetic y Femenino, donde vas a poder ver muchos temas, por ejemplo este que acabo de crear recientemente, estilo piano, estilo iPhone blanco, estilo iPhone oscuro, y muchos otros temas más. En los temas de cantantes y famosos, está Camilo, Eva Luna, Queen, Nirvana, y muchos otros. Vas a encontrar cientos de temas organizados por tipo, para que ubiques más fácilmente el tema que te gusta. Entonces, para poder descargar el WhatsApp Plus,